Muy buenas tardes amigos de youtube si ves de urbonera hoy vamos a hacer una continuación del video de la cosecha pero esta vamos a hacer eh, la criba o separación de los materiales más groseros de nuestro lombricompuesto o humus de lombriz hemos cosechado ya hace más de una semana estuvo lloviendo aquí en barcelona por lo que no se secó mucho el material así que lo hemos dejado más tiempo en nuestro canasto eh, el material está en estas condiciones ¿sí? aquí vemos que está bastante más seco ya no se apelmaza pero encontramos por supuesto carozos de durazno, semillas de pistachos cáscaras de huevo y demás, ¿sí? esto vamos a hacer una separación ahora con lo que encontremos para hacerlo, si ¿Sí? podemos usar eh, un colador de pasta armarnos algo propio, lo que se nos ocurra ¿sí? la industria usa separadores, eh, o cribas eh, automáticas como siempre buscamos la practicidad, nosotros hacemos una criba cada dos meses, o una cosita cada dos meses, o mes, tampoco es tan importante, en mi caso, si, ¿sí? tengo una cesta de bicicleta cuyos agujeros a mí me parecieron interesantes y la utilizo, y como está un poco húmedo aún el material, voy a pasarlo no a una bolsa de nylon, sino a una bolsa tipo arpillera, ¿sí?, que deja pasar el oxígeno, es muy, muy porosa. Para esto voy a hacer esto, miren, que me queda, me calza justo, ¿sí? cada uno buscando su manera, eh, esta criba no es eh, lo más importante, no, no es necesaria, digamos, ¿no?, es para que para que los materiales más groseros no queden en las macetas, no queden en los carosos y demás, es una cuestión más estética, ¿sí?, que otra cosa. Bien, aquí tengo mi bolsita, con el canasto encima lo que vamos a hacer ahora es ir ingresando al canasto o cesto o lo que tengamos ¿sí? en este caso vamos a ir pasando ¿sí? vamos a agarrar material lo tiramos dentro del canasto o cesto esto menos nos sirve la cría para sacar porque en el fondo del canasto van a quedar las lombrices que hayan quedado ¿sí? muy bien, vamos a pasar aquí Bien, y, cuando tenemos el canasto bastante lleno, ¿eh? el único movimiento que yo le hago, es así. Y ahora les voy a mostrar todos los materiales que quedaron, ¿sí? ahora les muestro, ¿Eh? hago saltar, nada más el material no lo, no lo, no lo no lo raspo con la mano ni nada por si queda una lombriz, miren. A ver si llega a ver. Aquí tenemos material. A ver. Bueno, a ver, vamos a hacerlo así mejor. ¿Eh? Materiales gruesos quedan automáticamente dentro de nuestro canal. Voy a llenar el sexto nuevamente. Muy bien, mira que ya quedó bastante material. Lo que vamos a hacer con este, que es el material de grueso, directamente adentro del vermicompostador, ¿sí? Y continuamos. Aquí encontramos una lombriz, ¿sí? la vamos a ingresar por supuesto directamente al vermicompostador. Movemos materiales muy gruesos, carosos y demás. ¿sí? Esos materiales groseros o gruesos nos van a servir dentro del vermicompostador. Eh, como, como, como material de oxigenación, ¿sí? como hay partículas de distintos tamaños, dentro de estos ¿no? estos carozos permiten el pasaje de aire, es importante, ¿sí? nos pasó con el, con el triturador de alimentos, que los carozos se trituraban todos, que se licuaban, perdían estructura, por lo que se apelmaza la masa, y no entra oxígeno, y fermenta rápidamente, ¿sí? con las consecuencias que hemos tenido la última vez. Así que está bueno tener esos materiales de diferente tamaño dentro del compostador. Muy bien, hemos terminado. Quedó vacío nuestro canasto. ¿sí? Las hojas húmedas yo las guardo, después las rompo y las vuelvo a tirar dentro del compostador. Vamos a ver, miren, quedó bastante material grueso. ¿Eh? Aquí hay unos 3 kilos de material, ¿eh? Es bastante, bastante material. Aquí tenemos las hambrices que han quedado. ¿sí? Muy bien. Esto lo esparso acá dentro del compostador. Las, nuestras amigas se van a ir hacia el fondo en breve. ¿sí? Esto lo vamos a desplazar. Y quería mostrarles... Bueno... ¿Cuánto es el peso? Tengo esta báscula portátil mini ¿eh? made in China. Tenemos nuestra bolsa llena. A ver cuánto es más o menos lo que sacamos en estos dos meses de vermicompostaje. Y bueno, hay que restarle por supuesto los materiales groseros, ¿no? Pero aquí tenemos. 7 kilos y medio de material. Me parece interesante tener 7 kilos de material cada dos meses. si sí, tenemos nuestra bolsa llenita. Y el tamaño de partícula ahora sí que ha quedado espectacular. Mira. Sí, material sumamente rico. ¿Sí? Bueno amigos, espero que haya gustado, si hay alguna consulta, por supuesto que es bienvenida, muy agradecido de que estén aquí nuevamente, escuchando, mirando, aprendiendo juntos sobre el compostaje y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.